Y le damos la bienvenida a ellos que ya están con nosotros Alejo y Valentín ¡Bravo! ¡Bienvenidos chicos! ¿Cómo están, pues, chicos? Uf, buenas, buenas. Bienvenidos, gracias, gracias por claro. estar con nosotros Un placer ¿Hace cuánto este dúo? Uf, Una bocha ¿Hace una bocha no? Sí, sí bueno, como, oficialmente como dúo en realidad hace un par de años sí. Pero como amigos eh, bastantes más ¡Qué lindo! <risa> sí. Y además les está yendo súper bien Tiene re buena repercusión cuando se presenta a mucha gente, lo siguen ¿Son conscientes de esto? ¿Lo disfrutan? Eh, ¿cómo, ¿Cómo llevan esa a parte? A full. Es re linda la repercusión. Es como que en algún punto de, no sé, el amor que uno le pone a las canciones, cuando las hace, ¿no? Sí. Eh, toma vuelve. como acción de boomerang. Claro, claro así como cual. vuelve y, y nada, se recibe con, con el corazón abierto. Igual como nada, más allá de... De, de, con las canciones También sucede, me parece, un poco en el día a día no claro, como sí. en, en, en las pequeñas acciones Tal cual, tal cual ya han sí. pensado, por ejemplo, irse para Buenos Aires Viste que dice, Dios está a todos lados, pero a ti a Buenos Aires Hemos pensado en irnos a muchos a lados A muchos lados Pero la música, además, que lo puede llevar a cualquier lado Está sí, bueno eso eh, Vamos a Buenos Aires de vez en cuando uh -huh. Vamos cuando podemos Si está bueno ir, pasan un montón de cosas allá Más que acá claro a veces, Pero por ahora... El corazoncito está acá en la montaña Está muy bien, y nosotros los vamos a disfrutar Si les parece, nos vamos con qué canción a la pausa Glosario, una canción del disco que acabamos de sacar Se llama En el Palacio de las Almas Y... ¿Pinta? Pinta Venga, vamos. Ah. Vamos. Ah. Chicos, todos ustedes, Ahí gracias va. Algo vinculado con la magia si Es tu significado Algo vinculado con la sextinación de plano y universo aunque no haya pasado a veces lo recuerdo violetas y naranjas que se estrellan sin piedad tu cocina es un No es un color humano. Sus parecida al rayo siempre desencuentro de plano y universo, aunque no haya pasado a veces.